que eh, ha puesto su meta inmediata a, institucionalmente unidos todos a combatir el coronavirus entonces este es un renglón que es renglón limpieza en este momento vamos a, a limpiar, lavar y desinfectar esta calle hasta la bienvenida fuerte, completa. Y de aquí vamos al barrio Puerto Rico, donde hay una cloaca, que por cierto el ayuntamiento se comprometió a terminarla, pero ahora vamos en auxilio también de limpieza. Estamos unidos a todas las autoridades que están combatiendo el, este virus y el ayuntamiento Mientras esto perdure, vamos a estar permanentemente dándole seguimiento y colaborando en todo lo que nos pidan que esté a nuestro alcance.